Sí, sí, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, aquí en su programa de mañana. Bueno, y está con nosotros, tengo en la línea telefónica a Joel Martínez, dirigente de Celabel, el grupo estudiantil eh, número uno, ¿verdad? El buque insignia de los grupos estudiantiles de la UA. <risa> ¿Cómo ¿Te a poner en altavoz, Sí, amado. déjame ponerte en alta para que escuchemos todo. Buenos días, Joel. Buenos días, maestro Amado Cerrosa. Buenos días a estos jóvenes que están en este también este, tu este, este, este programa de mañana que informa diariamente a la comunidad franco-macorizana y a toda la región del Nordeste. Tú, tú eres muy generoso, todos esos jóvenes. Hay jóvenes hay joven sí. de Carolina. No, no, no, no. <risa> por, por, por, por chancearme a mí también, ahí, la... caramba. Ay, eh, yo Ok, adelante, adelante. Sí, sí, eh, yo el Carolina de este lado. Espero que estén bien. ¿Me escucha? No, no, no escucho más. Okay, ¿Me okay. escuchas ahora? No, no ella, eh, él no eh, escucha. Eh. Bueno, va, preguntita. la preguntita es: eh, sí. okay. en relación a las informaciones que, que emitieron eh, o que él nos envió de, de los inicios o las fechas de las docencias, sería bueno aclarar eso. Ok. Ok. Eh, Carolina, lo que quieres aclarar el, el fly que enviaron, que tú enviaste por Felabel eh, de cómo se va a manejar los tiempos y esas cosas, eh, como explica eh, la información eh, que nos dé una explicación de, de, de qué constituye eso. Sí, me, nosotros como grupo de estudiantes eh, nos hemos estado reuniendo hace varios días, preocupados por la situación, tanto que atraviesa el país con esta situación de la pandemia, 19 pero además eh, viendo la situación de nuestros estudiantes con relación al semestre que se está viendo afectado por esta pandemia y eh, en algunos momentos hemos enviado algunos documentos a las autoridades y al parecer la señora rectora designó al vicerrector docente que encabeza eh, una comisión para hacer un plan sí. estratégico para la conclusión del semestre eh a, anoche desde la, de la propia de la misma universidad se envía ese plan estratégico donde está detallado esa fecha importante para recuperar con algunos estudiantes que todavía no puedo tener contacto con sus profesores y que no han recibido la clase de sí. manera virtual, pero tenemos un problema serio que es con la, los laboratorios y la práctica, que deben ser presenciales. Y en ese sentido la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que ha hecho es eh, un programa, una planificación que no es completamente definido. Eso es una propuesta que hay de, este, de la comisión que conformaron las autoridades, encabezadas por el señor Vicerrector Docente, y que será conocido en los próximos días ante el consejo universitario, que puede hacerle, puede eh, aprobarlo en pleno o le puede hacer algún tipo de modificación, pero sí hemos estado conscientes y le hemos expresado a las autoridades que de regresar con nuestros estudiantes a la universidad se deben tomar medidas de seguridad porque no podemos continuar viviendo o recibiendo la docencia como lo estábamos haciendo en semestre anterior de manera regular ahora se debe tomar medidas de seguridad por ejemplo, en estos momentos se está fumigando la agua San Francisco de Macorís y nosotros hemos estado planteando de que se ponga aquí, como está en Nagua, que es un programa de fumigación, y que se instalaron túneles para desinfección de las personas. Creemos que son medidas que deben tener las autoridades universitarias, pero también aclarar que se debe solicitar al estudiante de regresar que use mascarilla y guantes. Además es Lo que nosotros hemos visto aquí es que ningún estudiante puede salir perjudicado porque ninguno de nosotros, ni las autoridades, ni los profesores, ni los estudiantes somos culpables de la situación que estamos pasando. Y se ha demostrado que en el país existe una debilidad y una brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso al Internet. Eso está demostrado en estos momentos. Eh, reconocemos la labor que han hecho muchos profesores de nuestra universidad, un alto porcentaje que ha buscado alguna metodología para impartir la docencia a nuestros estudiantes pero hay algunos profesores que por alguna razón no han tenido o, o no le han dado la clase a nuestros estudiantes y esa es la preocupación y por eso al parecer nuestras autoridades toman esta decisión y en los próximos días será conocido ante el Consejo Universitario para quizás hacer alguna modificación o ratificar ese plan que ha presentado desde la vicerrectoría docente. Bien, es un plan de la vicerrectoría docente. ¿Alguien más tiene una pregunta para Joel? ¿Alguno eh. de ustedes jóvenes? Bueno, sería esperar las fechas, que es lo más trascendental de toda la información. Okay. Y, y de okay. que el semestre no quedará así como se, se, se establecen los centros educativos, que va a ser prácticamente virtual. En la UAS entendemos que no, según lo que nos dice Joel. Sí, dice Carolina que habría que esperar entonces el momento en que se reúna el consejo. Y porque, ¿verdad? En todos los centros la, la, la, la docencia ha sido virtual. En todas las universidades hasta ahora y que en la UAPA aparentemente no, no va a ser así totalmente. No, no, la, la clase aquí ha sido virtual después de la situación. Sí. Lo que sucede es que nosotros no tenemos la misma condición en términos virtual que tiene una universidad privada. Por ejemplo, en el caso de la, de la Universidad Hermana de Nosotros, que tiene quizás 5.000 estudiantes, nosotros tenemos 200.000. Nos, pasamos a 200.000 estudiantes. Nuestra plataforma no tienen la capacidad para recibir a todos los estudiantes virtuales. Claro, aquí hay excepciones muchas de que son programadas de manera virtual desde el inicio del semestre. Y esos estudiantes no, no han tenido ningún tipo de inconveniente porque inscribieron su clase virtual. Ahora, los que inscribieron la clase presencial son los que han presentado algún tipo de, de, de problema para contactarse con su profesor y recibir la docencia. Por eso hemos dicho, reconocemos el esfuerzo ya han hecho muchos maestros que han impartido la docencia pero repetimos, esto es simplemente una propuesta, una solución para que ningún estudiante salga afectado en torno a la situación que estamos viviendo con la situación del semestre Bien ¿Alguna pregunta más? No está bien, okay, ya está claro okay. Bien, gracias Joel por tu participación por haber aclarado lo que la información que enviaste a través de de nuestro WhatsApp. ¿Aló? Gracias a usted maestro y a ustedes usted, usted por escuchar. ¿Cómo no? Bye bye. Pasa buen día. Bueno se, se, seguimos señores eh, con el contenido del programa de mañana y ahora. Les...